Hola a todos, saludos desde París. Estamos acá en la COP21, eh, cubriendo junto a 40 medios eh, de, de todo el mundo con, con un trabajo de LEAR Journalism Network a través del Climate Change Media Partnership. Estamos acá en el predio de prensa dentro de la COP, donde hay más de 3.000 periodistas acreditados. Ya estamos en la segunda semana de la cumbre, donde hoy, justamente en estos momentos, mientras estoy grabando el video, están hablando ministros de países de todo el mundo en lo que se denomina el segmento de alto nivel en la segunda semana de la cumbre. Eh, los países que ya hablaron no van a volver a hablar, por lo que no va a haber testimonio de Argentina, por ejemplo, pero sí hay países latinoamericanos como Brasil y Ecuador que van a dar su testimonio. Resumiendo un poco lo que fue la primera semana, eh, tuvimos quizás discusiones muy parecidas a lo que fue Lima, donde aparecía una pelea entre países desarrollados y vías de desarrollo por tema clave que es el financiamiento. Eh, y por otro lado también aparecen discusiones muy fuertes con respecto al acuerdo en sí, que ya es un acuerdo más breve, afortunadamente, pero todavía queda una larga semana por recorrer. Hay mucho... Mucho material entre corchetes todavía, que es por donde pasa la discusión, clave, la discusión clave del acuerdo, que seguramente se va a ir avanzando esta semana, se va a entregar este texto que ya fue reducido la semana anterior a los ministros que van a hablar hoy y mañana acá, acá en el predio, eh, por lo que esperamos avances en las negociaciones. Hay bastante enojo de parte de organizaciones no gubernamentales y sociales con respecto a los avances del acuerdo, eh, donde sostienen que Ven difícil un panorama de un acuerdo vinculante, eh, por lo que todavía queda un largo camino de recorrer. Recorremos que la cumbre termina oficialmente el viernes a las 6 de la tarde, pero tradicionalmente se extiende hasta el sábado o incluso el domingo, por lo que todavía quedan largos días de negociación para avanzar. Eh, los mantengo al tanto desde acá, desde París. Saludos para todos.